¿Qué tal amigos de Día? Me encuentro desde el hogar de la familia Cedeño, lugar donde se está velando el cuerpo de una persona pues que fue asesinada acá en el Cantón Quevedo, eh, a manos de la delincuencia. La persona que está aquí pues es un reconocido ciclista de acá. Hoy vamos a dialogar con su esposa sobre lo que ha ocurrido. Cuénteme los nombres de su esposa. Jairo Giovanni Cedeño Mendoza. ¿Cuántos años tenía don Jairo? 24. 44. 44 años. Él era un reconocido ciclista de acá. Toda su vida ha sido ciclista él. Toda su vida le ha gustado andar con las bicicletas, con sus compañeros chiveros, una buena persona. Tiene muchas personas que lo conocen. Él, él era electricista. Eh, tenemos dos hijos. Recién mi hijo, hace un, al 19 de, del mes pasado, se graduó de, de soldado. Y él fue su apoyo condicional en el trayecto de sus estudios. No sé qué pasó en, en la mañana de ayer que cuando a mí me llamaron a mi trabajo, que él estaba, me dijeron supuestamente por el paseo shopping atropellado. Mientras no Aparentemente su, atropellado. Sí, es que supuestamente me dijeron eso porque no me querían decir de una que ya estaba muerto. Pero en total ya él ya estaba muerto ahí. Sí. Y de ahí yo salí de mi trabajo, como decía que estaba muerto, que estaba en la morgue, y no me dijeron en qué morgue, me fui al hospital, fui a la morgue del hospital, no estaba. Y de ahí me vine aquí a la morgue de acá y, y de ahí me dejaron pasar para confirmar si era él y si era él. Lamentablemente era él. ¿Qué es lo que se conoce ya luego de que usted empieza a hacer el trámite para ver qué había pasado? Ahí supuestamente en la autopsia dijeron que él ha recibido un disparo, o sea, de la espalda, atraviesa el pecho, el corazón y sale. Y esa es la causa que a él lo mata. No es por el accidente de tránsito, nada, no. A él lo mata el balazo. ¿Un disparo en dónde? Disparo de la espalda y pasa adelante, le traspasa el corazón y eso es que lo mata. Es decir, que él iba a bordo de que a pie... En, en... la moto. Él iba en la moto. Entonces, ¿lo habrían disparado los delincuentes por la parte de atrás? Y sale en la parte de adelante el disparo, un solo disparo, sí. Me él, aparentemente él... continuó ese accidente. Sí, ahí dicen que él iba y en la moto, cae y la moto choca más adelante. Parece que él no dio resistencia y ya como vio que no pudo, cayó y la moto siguió. Ahí es que la moto se accidenta, pero él ya estaba disparado. ¿Y a qué hora se origina este evento? Es que a mí me llamaron como a las seis y media de mi trabajo, que iban pasando unos chicos que iban del, ciclismo, del ciclista mismo. Que iban a la carrera y, como ven que él llevaba el casco de ciclista, ven, paran y ahí es que ven que era él. Ahí es que me avisan a mí, porque estaba trabajando. Lamentablemente ya estaba él ahí ya estaba tirado en el, en el pavimento, sí. Don Jairo, ese, ese, en ese momento había salido para ir a una carrera, menciona sí, usted. Una carrera, sí. ¿Dónde era la carrera? Eh, me dijo que era en el empalme por las guayas. Uh -huh. Y él ya iba con su equipo para hacer ya su ya actividad deportiva. Su equipo, sí. No le podía más información porque yo estaba en mi trabajo, sí. ¿Hasta qué hora se vieron ustedes? Hasta las 7 de la noche el día sábado que él me fue a dejar al trabajo. Como yo trabajo en la clínica Santa Marianita, soy enfermera de allá y ahí, no sé. Lamentablemente hasta ahí se despidieron. Y ahí, ahí me llamó él que estaba arreglando todo, pero no sé qué pasó, a qué hora, qué mismo fue lo que le pasó en la mañana, si era por robarle, pero más dicen que era por robarle. Y él puso resistencia y por eso le disparan. Tal vez eh, por robarle la motocicleta. Ajá, puede ser. Lamentablemente ocurre. Bueno, ¿y cuándo va a ser el sepelio de él? Mañana en la tarde, aquí, a las 2 de la tarde. ¿Aquí en Quevedo? Sí, aquí en el, en, en el Cementerio General. En el Cementerio General. Sí. Ok, eh, los amigos chiveros de él capaz les han informado a ustedes si van a realizar algún homenaje. Hoy sí, dijeron que venían en la tarde. Hoy en la tarde viene. ¿Qué está previsto? No me dijeron qué, pero me, solamente me informaron que iban a venir. Bueno, lamentablemente ha perdido la vida su esposo en este caso. ¿Cuántos hijos deja en la orfandad? Sí, dos hijos. ¿Menores o mayores? Tengo un mayor y una de 11 años. El mayor tiene 23 y la niña 11. Bueno, hacer un llamado a las autoridades para que casos como este pues, no se repitan. Cada día van más muertes violentas. Sí, entre más días no hay seguridad, no hay cómo salir a las calles porque hay un peligro total. Y se si sale uno tiene que ir así, sin nada. Porque si no llevas algo, igual te matan. Y recordar, ¿no?, que donde ocurrió el hecho es prácticamente al frente de la unidad de vigilancia comunitaria, o sea, donde está toda la Policía Nacional. Hay muchas evidencias ahí que vamos a tratar de llegar hasta lo último, a ver qué es mismo lo que pasó con Jairo, porque no puede quedar así. Era una persona que no era egoísta, no era malo, él ayudaba a todas personas que le pedían un favor, no sé qué mismo lo que pasó con él. Les juro que me... No entiendo, porque él se si encontraba un amigo por ahí, le iba ayudando, si sí le decían anda una cosa, él era atento a todo. No no sé, no entiendo qué mismo lo que le pasó. era solidario, solidario, solidario en todo, sí bien solidario. No no o sea, no sé. Sí me gustaría saber qué mismo lo que pasó. Si era por robarle, no sé, tanta maldad que hay ahora, tanta inseguridad. Hoy le están cumpliendo pues, el último deseo de don Jairo, ¿no? Cuéntale a los internautas cuál era ese deseo. O sea, el deseo que él tenía era por su hijo, que él lo metió en el ejército. Y mi hijo se graduó al 19 del mes que pasó. Él era feliz porque cumplió sus sueños y lo apoyó en lo más que podía. Ya. Él era una persona que mi hijo estaba en Ambato. Mi hijo le pedía lo que necesitaba. Él cogía, alistaba maletas... Y cogía su moto y iba en moto allá, mire, allá, si sí, a Ambato o a Machachi donde estaba mi hijo, y le llevaba lo que él necesitaba. Y nunca pasó nada, nunca. Ahora, cerca de la casa donde él vive, imagínense lo que le pasa. Es algo raro, algo de no creer. Sí. Él toda la vida apoyar a sus hijos, estar ahí con sus hijos, pero lamentablemente, mire lo que nos pasó. Lamentablemente, bueno, eh, me comentaba usted previo a esta entrevista que él había pedido que si en algún momento perdía la vida sea velado en la casa de sus padres Sí, en la casa de la mamá, que es aquí uh -huh. En ese momento se está cumpliendo ese deseo está Cumpliendo, sí, aquí estamos y él dijo que, que todo sea feliz porque es una persona muy linda y que le pongan música, que estemos alegres porque usted sabe que eso es muy duro ya, lo que le puedo cumplir es estar aquí en la casa de su mamá, verla lolo que era su último deseo. Lo único que puedo decirle es eso. Bueno, uh -huh. entonces reiterar la hora del sepelio y lugar también. Ya es en el cementerio general, mañana a las 2 de la tarde. Uh -huh. Mañana martes. En este Mart sí, mañana martes a las 2 de la tarde. Okay. Ah, de aquí va a salir a las 2. A las 2, y sí. de aquí a las 2 va a la iglesia a San José y de ahí al cementerio. Okay. Bueno, gracias. ¿Me recuerda su nombre? Ángela Soria. Doña Ángela, gracias y lamentamos pues lo que ha ocurrido. Sabemos que es muy duro esto también para usted. Sin embargo, las noticias como estas hay que darlas a conocer porque, como usted mismo dice, ocurren este tipo de sucesos a diario y ya debería ser colocado un alto. Hoy un padre de familia, deportista y trabajador, pues pierde lamentablemente la vida. Esa es, amigos, la noticia que les podemos llevar desde acá, del Cantón Quevedo, en la provincia de Los Ríos, donde Jairo Cedeño, un ciclista eh, que integraba también al grupo de Los Chiveros, ha perdido la vida a manos de la delincuencia su esposa. Lo único que pide es que se haga justicia. Gracias a todos por haber permanecido con nuestra sintonía.